Robert Una revisión de tiempos difíciles produce en nosotros dos sensaciones inequívocas. Primero, que el pasado no puede repetirse. Segundo, que de lo que hagamos hoy depende nuestro futuro. Seleccionad las frecuencias deseadas. No cometed los mismos errores. Nuestro trabajo, nuestro amor y el nuevo desarrollo de la industria. Además, habían eliminado en su planeta las bacterias que provocaban todas las enfermedades. Nunca se cansaban. Nunca dormían. I think there's a beat missing here, isn't there? Well what the fuck am I supposed to do? Remember it. Glaubt ihr, dass es jetzt einen neuen elektronischen Sound gibt aus Deutschland. Ja, da glaube ich in jedem Fall, Und auf der einen Seite ist, ist ja wohl die Aussagekraft der elektronischen Musik nicht auf creo Land beschränkt, sondern eben auf die Person, En Insofern glaube ich, dass aus, nicht nur jetzt in Deutschland, also in jedem Land kann sie entstehen, ja? I'm <laughs> sorry.